Soy guapa. seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos, como cariño he compilado el niño y no hay string que por null no venga. Hoy está con nosotros David que viene a hablarnos de Wave Engine, ese motor que está en boca de todo el mundo y nos viene a contar una de, la, una de sus criaturas nuevas que tiene. Efectivamente, hola, soy David Ávila, como bien me has presentado, y trabajo en el motor de que, del que todo el mundo habla, Wave Engine, aquí en Sevilla, en la oficina, y hoy os vengo a hablar de un formato. Eh, GLTF, es un formato nuevo ¿no? GLTF GLTF, ok y es un formato eh, pensado para representar, para intercambiar modelos o escenas tridimensionales ok, mm -hmm. vale eh, lo, ha lo ha desarrollado Chronox Group el mismo grupo que hace OpenGL, Vulkan, estas APIs estándares Sí, toda esa gente que está tan aburrida bueno sí, hace cosas muy, muy chulas e interesantes y eh, definen GLTF como el JPG del 3D. GLTF as the GPG of the 3D. Okay. Dicen básicamente, tú tienes MP3 para, MP3 MP3 para la música, for music. Okay. Eh, JPG para las imágenes GPG for images. y ellos dicen venga, vamos a hacer un fichero GLTF, Gltf para las escenas 3D, so ¿Vale? y aquí vamos a ver cómo hacemos esa integración cómo hacemos uso de ficheros .gltf en WaveEngine de uh -huh. una forma muy sencillita y para toda la familia bueno jefes ya tenemos construido nuestro rascacielos de 35 pesos. <risa> recordemos los pasos que hemos seguido ¿Vale? ¿Vale? muy bien pues vale, vale, eh, bien, vale tenemos, aquí estamos eh, tenemos aquí eh, una cena normal de, eh, de wave vale y si va, lo primero que hacer vamos, tenemos que importar un fichero .gltf vale que tenemos aquí, curiosamente, preparado, ¿Preparado? Eh, un fichero gltf, pues es, hay distintos tipos de ficheros, hay uno que es eh, gltf, un punto gltf, que es como un fichero en json, que es uh -huh. una especie de fichero json, y luego tenemos eh, un fichero glb que es una especie como binario, que es como más compacto, preparado, pues que ocupe menos y que tenga embebido todos los recursos necesarios del fichero. Uh -huh. Lo abrimos vale Y aquí lo está importando. Y este fichero, lo interesante es que GLTF te permite embeber recursos, todos los recursos necesarios del modelo, como por, como por ejemplo texturas, por ejemplo aquí si entramos vemos las texturas que tiene asociado este fichero, eh, los materiales que tiene el, el fichero, ¿vale? Y es en general todo lo necesario todo lo necesario para pintarlo, ¿vale? Mm, Nosotros, y el modelo. Efectivamente, ¿no? vamos a instanciar en nuestra escena, ¿vale? Y aquí tenemos no, un casquito. Esto es un, es un ejemplo muy famoso, ¿vale? Que es un casco. Y si os fijáis, pues me ha generado una entidad, ¿vale? Con los componentes necesarios para pintarlo, con los materiales y el modelo. Pero si os fijáis, me ha descargado las texturas, me ha puesto la distancia me ha configurado un material con todos los canales seteados específicamente para este modelo y por eso es muy interesante el GLTF, porque es un formato uh -huh. que, que lo puede contener todo y es muy ligero y pre preparado vale para representación de escenas 3D, ¿ok? Uh -huh. Este es un, un ejemplo muy simple, vale es un, básicamente un modelo bueno, básicamente esto es lo que hace, lo crea un diseñador, ¿no? En, en no básicamente entorno. Un diseñador cogería, por ejemplo, 3D Studio, un, cualquiera de estos programas, diseñaría su modelo y lo exportaría eh, en un formato, eh, normalmente solía ser FBX, pues ellos uh -huh. te sugieren que lo portes directamente en GLTF, y que lo contiene todo, efectivamente, y, ya el, y tú el, el desarrollador, el desarrollador, lo desarrollador ¿eh? efectivamente, lo importas, lo usas y simple, uh -huh. vale. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo simple, ¿vale? Hay ejemplos que pueden ser mucho más complejos, que pueden incorporar animaciones y, y este tipo de cosas. Uh -huh. Y vamos a importar este tipo de cosas. A ver, eh, tenemos aquí un modelo preparado, ¿Qué es un arquero, ¿Una un arquero. Archer. archer. archer. Okay. Lo instanciamos y, espérate, lo movemos eh, aquí para que sea, se vea el centro. ¿Vale? y tenemos aquí un modelo un poco más complejo. Este modelo uh -huh. no tiene texturas, uh -huh. vale pero una cosa muy interesante es que tiene animaciones. ¿vale? Para ello Wave Engine tiene un componente Animation que, 3D. Lo veo muy serio para estar animado. ¿eh? Es un arquero, está bajo peligro. Y fíjate que el propio están modelo las... están todas las animaciones. Oh. Por ejemplo, está la animación de Idle, es como de reposo, si uh -huh. le decimos que la ejecute y ejecutamos y reproducimos este, esta escena, vemos que se está animando, ah, sí, estamos una moviendo, pequeñita animación, sí, no, está, está moviendo, mm, ¿sí moviendo poquito típica ah, está, está animación de respirando, hermoso. de reposo, efectivamente, uh -huh. pero podemos coger animaciones un poquito <coughs> más, más graciosas, más alegres, bueno, un poquito más <coughs> activas. En el por ejemplo, Walk Forward, que sería caminar hacia adelante, el cual, y asignando un arquero hacia Efectivamente, adelante. de forma sigilosa, sí, ¿vale? sigilosa. Y vemos que lo que es un ciclo de animación. Una y otra vez que se repite el ciclo. ¿vale? Efectivamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo se ha integrado esto en Wave? ¿Vale? ¿Qué es lo que te genera? Sí, a ver, eh, que a ver qué, qué, ¿Qué magia negra habéis usado para esto? Sí, básicamente, ¿no? cuando tú importas un modelo y dices que quieres instanciar un modelo en tu escena, el eh, Wave Engine lo que te genera es una jerarquía de entidades. ¿vale? Una jerarquía con los modelos, en este caso, por ejemplo, estos son el, esto creo que es el modelo del arco. Uh -huh. ¿Lo ves? Uh -huh. Tenemos aquí el modelo de las ropas, ¿vale? El modelo del cuerpo y todo esto, ¿vale? Y luego, adicionalmente, te genera una jerarquía de lo que son los huesos que va a modificar la malla. Uh -huh. ¿no? okay. Para que el movimiento sea ahí más... Claro, bueno, la animación lo la que animación. hace es mover estas entidades y estos huesos, por ejemplo, eh, una cosa muy chula, por ejemplo, a ver, esto. Yo puedo decir derrotar a rotar una, una, de las, una de las Voy a rotar ahí. una entidad del hueso y uh -huh. veis que se lleva consigo la malla de una forma bastante suave y chula, ¿vale? Uh -huh. Eso es lo que hace el sistema de animación, mueve todas estas entidades para que el muñeco ande o haga lo que sea, ¿vale? Uh -huh. Es una forma de facilitarnos también el trabajo. Efectivamente, de, el, el, el animador en el su, animador, el claro, el animador en 3D Studio, en el programa, en Blender, hace la animación, lo exporta en GLTF, nosotros lo importamos y seleccionamos distintas animaciones y le podemos ver chula uh -huh. hacer cosas chulas. Una cosa, por ejemplo, ya un poquito más avanzada que hemos metido que es posible hacer, porque no sé si habéis visto que la animación pega una especie como de saltos, eh, walk forward. Eh, ta, ta, ta, play, ve. Aquí no sé por qué la cámara lo sigue, ¿no? Pero bueno, no sé si visteis que había como una especie como de salto. Sí. ¿Vale? Pues nosotros podemos especificarle, esta es la configuración que tenemos de las animaciones. Hemos seleccionado una animación y vamos a hacer una serie de modificaciones. Podemos, si queréis, si os fijáis, podemos clampearla y decir que una, únicamente nos reproduzca un frame, una, una, serie una, de frame, una pequeñita ventana, ¿vale? Y una cosa graciosa es que podemos hacer que la entidad se mueva conforme la animación. Y, por ejemplo, aquí hacemos... Eh, Aplicamos... OK. Está exportando el, el modelo. Y ahora si lo doy play, si os fijáis... Ah, se mueve sigue andando, no. ah, ¿vale? No. Claro, para que no se vea ese salto que comentabas es antes. Es un ciclo de animación, entonces la propia animación tiene información del, de cómo se de desplaza. Antigua. Entonces tú lo que le estás indicando, oye, esta entidad yo creo que se mueva conforme la animación. Eso es muy interesante. Uh -huh. Y bueno, en verdad, GLTF eh, tiene cosas bastante avanzadas. Tiene skinning, que es el poder de formar una malla con, con los huesos. Tiene morphing, que es poder hacer distintas como gestos, por ejemplo, puede hacer gestos faciales ¿no? de sonriendo, enfadándose ese tipo de cosas en un uh -huh. propio GLTF. Tiene distintos tipos de canales de animación, como hemos visto, que puede seleccionar animaciones. En general dispone de una información bastante completa de lo que es en sí un modelo 3D. Y todo lo que se puede hacer con él, ¿no? Y todo lo que se puede hacer con él. Uh -huh. Y pues nada, en principio una cosa sencillita lo que uh -huh. he tenido para mostraros eh, es... Estamos trabajando ahora en la tercera versión de WaveEngine, eh, uh -huh. que vamos a incorporar cosas muy chulas sobre GLTF en general, en una de las partes, si no, vamos a hacer cosas, por ejemplo, ya creo que mi compañero Jorge, sí, Jorge estuvo hablamos. hablando de nuevo sistema de materiales, en general eh, tenemos grandes expectativas puestas en WaveEngine uh -huh. 3 -0. espero que más pronto que, que tarde esté disponible y estamos haciendo todo lo que podemos, ¿vale? All right, All right. thank you, David. Eh, pues nada, eh, eh, esperamos como agua de baño esa versión de Wave y ya habéis descubierto qué es lo que podemos hacer con este motor que, del que tanto del que, to, del que todo el mundo habla. Eh, niños, niñas, no os olvidéis de. No os perdáis el próximo Plane TV en el que Por hablaremos, hablaremos, de la hablaremos la del gobierno, gobierno. Adiós.